Cuida tus palabras, mamita. Vengan, niñas, a que conozcan a la abuela Josefa. Solo van a ser unos días. Traten de no quemar la casa, ¿ok? ¿Crees que mi abuela podría ser una bruja? Soy vegetariana. ¿No hay otra cosa? Este no es un restaurante, mamita. Come bien. Doña Josefa es una mujer muy dura, pero en realidad es puro amor. Es incapaz de hacerle daño a nadie. Enloqueciste con los cuentos de Abigail. Ustedes si mis papás no de por los ancianos. ¡Ay, mamita! ¡Sácame de aquí, por favor! ¿Tú crees que tú decides cuándo te vas?